En la alcaldía de Alejandría encendemos contigo la Navidad para que la luz de esperanza brille hasta en los tiempos más difíciles. En Alejandría encendemos contigo la Navidad por una vida digna y una paz integral. Mm. Los jóvenes encendemos contigo la Navidad para que la creatividad se fortalezca y florezca la paz. En Alejandría encendemos contigo la Navidad para una vida digna y una paz integral. Los adultos encendemos contigo la Navidad para que el trabajo colectivo de frutos de colores y motive nuestra piel. Los adultos mayores encendemos contigo la Navidad para que la memoria y la tradición nos llenen de alegría. En Alejandría, encendemos contigo la Navidad por una vida digna y una paz integral. En nuestra Alcaldía de Alejandría, encendemos contigo la Navidad para que la cultura y el tejido social nunca dejen de brillar. En Alejandría, encendemos contigo la Navidad por una vida digna y una paz integral. Gracias, CPM, por estar tan atentos y acompañarnos en este tiempo de pandemia. Un abrazo y Dios los bendiga.